Llegamos entonces finalmente al último video de lo que fue Fisiología del Sistema Digestivo. Pudimos estudiar en los videos anteriores los procesos de motilidad, los procesos de secreción, en este último video que vimos anteriormente el proceso de digestión, y ahora gracias a estos tres procesos podemos llegar a absorción finalmente. ¿Qué es lo que vamos a absorber? Bueno, como recordarán del video anterior, los hidratos de carbono podrán ser absorbidos como monosacáridos. Estos eran principalmente glucosa, galactosa y fructosa. Los lípidos que van a ser absorbidos principalmente como ácidos grasos. Y después las proteínas que podrían ser absorbidos como aminoácidos. Esto dentro del grupo de los macronutrientes. Pequeños nutrientes y vitaminas ya eran pequeños de por sí y van a ser absorbidos entonces también para nuestra fisiología. ¿Qué es la absorción entonces? Como decíamos en el video introductorio, la absorción es la función clave del sistema digestivo, es para lo que todo el sistema digestivo se pone en marcha y básicamente es el pasaje de todos los elementos nutritivos, vitamínicos y agua desde la luz intestinal hacia nuestro medio interno, hacia la sangre, porque como recordarán, la estrella para la absorción es la mucosa del tubo digestivo, que tiene células epiteliales especializadas en absorber en todo lo que es el intestino y que por debajo de ellos en la lámina propia ya aparecen vasos sanguíneos que es donde se volcará entonces todo el contenido que nosotros logramos incorporar de la dieta para que quede para nuestra fisiología y ser utilizados en múltiples procesos. Absorción entonces, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo a lo largo de todo el intestino, sobre todo del complejo yeyuno íleon en el intestino delgado. Este yeyuno e ilion están muy especializados para poder absorber y tienen en su mucosa, en vez de ser como paredes que dejan un hueco como si fuese el tubo digestivo en las otras partes, tienen vellosidades, es decir, van haciendo curvaturas que se meten hacia adentro del tubo. Esas vellosidades lo que permiten es aumentar la superficie de mucosa para que todo el contenido que esté en nuestro tubo digestivo pueda ser óptimamente absorbido y tratemos de no perder nada que nos sirva por la materia fecal. Además, las células epiteliales del intestino tienen microvellosidades, es decir, cada una de las células en su membrana plasmática también hacen su porción luminal pequeñas pliegues o curvaturas que van a ayudar a tener más membrana para poder absorber. ¿Cómo absorbemos entonces? Bueno, gracias a estas células epiteliales en sus microvellosidades, que tienen un montón de transportadores que hacen que los nutrientes puedan pasar a nuestro medio interno. Para los glúcidos, los principales transportadores son cotransportadores en realidad que mueven tanto los monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, con iones sodios. Esto es un transporte activo secundario, como ustedes recordarán, que nos permite, gracias a la entrada de sodio, poder movilizar los monosacáridos desde la luz intestinal hacia la célula epitelial. Los lípidos, como son lípidos, tienen buen pasaje por la membrana plasmática. Entonces ellos pueden difundir directamente sin necesidad de tener transportadores o proteínas que hagan que estos pasen. Y por último, los aminoácidos. Los aminoácidos pueden pasar también por transportadores que están en relación con el sodio, es decir, cotransportadores. Así como teníamos cotransportador, sodio glucosa o sodio galactosa, podemos tener transportadores que cotransporten sodio y permitan la entrada de aminoácidos. De esta manera, entonces, gracias a que hay innumerable cantidad de proteínas en estas microvellosidades, logramos que todo el contenido de la luz duodenal que a nosotros nos sirve, duodenal e intestinal, perdón, sobre todo en yeyuno y en hílon, pueda pasar a las células epiteliales y de ahí pasar entonces a la sangre y quedar en nuestra fisiología, en nuestro medio interno. Otros compuestos como el agua se absorben generalmente por mecanismos paracelulares o por difusión por acuaporinas y en realidad no queremos entrar en cómo se absorben cada vitamina y cada micronutriente, Sí es importante marcar que hay las vitaminas que son liposolubles, como los lípidos difundirán, y las vitaminas hidrosolubles necesitarán por ahí algún mecanismo de absorción un poco más elaborado, y nuevamente volver a remarcar la absorción de vitamina B12 que se da gracias al factor intrínseco que fue liberado por las células parietales en la secreción gástrica. Nos ocuparemos de la absorción de micronutrientes en temas especiales como por ejemplo el metabolismo de calcio o el metabolismo del hierro para estudiar las anemias, entonces eso quedará para otro capítulo. De esta manera nosotros cerramos con lo que es absorción y entonces entendimos la última función del tubo digestivo. Lo que quede dentro del tubo, todos los compuestos que sean para excretar pasarán al colon, el colon absorberá el agua y quedará formada la materia fecal que se eliminará por el ano de nuestro organismo para dejar vacío el tubo digestivo para sucesivas alimentaciones. Entonces, esto fue Fisiología del Tubo Digestivo. Espero de corazón que les haya servido, fue un gran desafío y espero les sea de utilidad a ustedes para estudiar. Recordemos que esto es complementario a lo que pueden utilizar de todo el material bibliográfico que les recomendamos en la cursada y, por supuesto, que es una ayuda para poder entonces en las clases presenciales poder entrar más en detalle si ustedes entonces ya comprendieron esto a través del espacio virtual. Muchísimas gracias de todo corazón y espero les haya sido útil.